Hola, Hola. <laughs> bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bien, si. Sometimes you doubt that they're, well, they're welcome to. No, welcome I was thrown, to, I was thrown because I just used the swear word <laughs> and I thought, should I put that in the outtakes or not? No, don't put that in the outtakes. I won't put it in the outtakes, no. The outtakes. Okay, uh, this week we have a suggestion from, in fact, we have three suggestions from Shona. Oh, eh, o, o sona, sona Sharma. Sona, sona. sona Sharma. Yes. Okay. Sona. And so we're going deal with the three of them, but we're going do this in Spanish, okay? Lo que me gusta, lo que me gusta. Advanced. Claro que sí. Estás <risa> en mi salsa. Ok, Entonces, nos vemos en la segunda parte. Vale, Cintia, Sona, sí. primera pregunta. ¿Quieres saber cómo se dice I got a massage? Vale, me dieron un masaje. Sí, estamos en, en get got, ¿vale? Y, y causa problemas, ¿verdad? Sí, es que creo que abusáis un poco de get. Claro que yo, sí. yo creo, ¿eh? Y que bueno, es un, get. es un verbo... Es como eh, Siempre eh, hay un verbo get que puedes usar. Sí, get, no, no y no sé con qué. la preposición, ¿no? Claro, sí. entonces, I got a massage. Es que diríamos... A ver, puedes decir, recibí un, un masaje, pero es que recibí... Recibí un masaje. Sí, pero, pero normalmente claro, ¿no? diríamos, me dieron un masaje. They gave me a massage. Y diríais, ¿por qué they? Si ha sido una persona. Pues porque si usamos la persona, teníamos que decir la masajista o el masajista. Me dio un masaje. Allí sí, me dio. Pero como no queremos decir quién es, es un... I was given a massage by... Uh -huh. Me dieron. Una vez hicimos un curso de Reiki, ¿vale? Y después de hacer una práctica, una, una sesión el tío con quien estaba yo, el hombre, estaba hablando y, y dijeron y me pusieron las manos encima uh -huh. y yo, me pusieron... No, no, yo, lo, yo soy un tío. El tío no toma muchas manos, ¿no? Pero y, y en ese momento yo aprendí eso de, de que si quieres hablar en general, normalmente usan ellos. Sí, cuando no quieres especificar Quién o qué, ¿no? Sí. El... Y lo usamos mucho en frases como en inglés. en inglés tenéis como I was told, I was given this. Ajá. Y no dices quién, ¿no? Sí. En vez de decir Peter told me this, dices I was told. Sí. ¿Vale? Me han dicho que. En esos casos es cuando usamos el they, nosotros, sí. el mágico they, ¿no? Sí, sí, sí. Me dijeron. They told me sí. O me dieron They gave me En vez sí. de I was given or I was told ¿Sí? Entonces vale. en este caso igual Muy I bien I got massage Y no funciona eh, Conseguí un masaje No, porque conseguí Bueno, ¿Vale? oh, conseguí un masaje de, Sería Había una rifa Y una yo rifa. conseguí el sí. masaje And I, Como I got that Gané I, el... I, That's what I want I sí. won the massage Ajá. Sí, sí, conseguí un masaje Vale, segunda pregunta The city is known for... Is this passive voice? Sí. A la ciudad se la conoce por... Aunque okay. a, a la ciudad se, ciudad se la, conoce la conoce por... Uh. O se conoce a la ciudad por... Sí. Eh, y dice, eh, por ejemplo... I can think of two ways to say it. Está conocido... Conocida por... Vale. Vale. No, no, no. Porque o se se, conoce ¿Por sí, esta ciudad se conoce por? Uh -huh. Sí. Sí. Eh, porque con la voz pasiva normalmente usamos el verbo ser, no el verbo estar. Sí. Sí. sí. Es conocida por, pero normalmente se evita. No, no, normalmente. ¿El qué? Esta, eh, sí, es, es conocido. Es, es ser, ser con el, el participio no, no a se ver, suele ¿se Puede usar? decir: esta, esta ciudad es conocida por mm, sus eh, obras arquitectónicas. ¿Vale? Uh -huh. También puede decir: A esta ciudad se la conoce por sus obras arquitectónicas. O esta ciudad se conoce por sus obras arquitectónicas. ¿Sí? Me gusta esa, esa frase, es una frase nueva, a pues esta ciudad, mucho, se eh? la conoce, <risa> uh, porque se la es, es la la, ¿no? Claro, no sería le la conoce, mm. pero es porque tiene a, ah, claro. ¿no? Entonces tiene que ser le, Lea muy bien, muy bien, ok, eh, la voz pasiva... Eh, ¿Se encuentra en, por ejemplo, en, en libros un poco más formales hablando de algo o sí, sí, alguien sí. hablando formalmente sobre algo? Claro. Sí, pero en conversación día a día no. Con tu amigo no, no vas a usar el, el, la voz pasiva, típicamente, ¿no? Típicamente no. Habrá casos, sí, pero típicamente no es tan común. Es más común para textos eh, o no sé entonces cosas audiovisuales también. la versión videos. más fácil se conoce por sí sí okay. y luego your sentence my sentence your sentence uh, with para que even in the sub even if the subject is the same is subjunctive used okay uh, though, I thought in one of your videos that you said if only en la mayoría de los casos, sí, tiene que haber dos eh, personas o dos objetos, ¿vale?, para que se produzca el subjuntivo, pero hay casos en los que hay excepciones en las que se puede usar con la misma persona, uh -huh. pero uh -huh. no es, lo, lo más común es que haya dos personas. ¿Pero con para qué?, ¿Puedes usar para qué sin usar el subjuntivo? ¿Para qué? Dime una frase. En inglés, por ejemplo. I'm doing it so that I can have more time. You can do, you can say, lo estoy haciendo para tener, to have, uh -huh. para tener más tiempo. Uh -huh. ¿Funciona lo estoy haciendo para que tenga más tiempo? Lo estoy haciendo para que tenga más tiempo generalmente sí. es que si, si oigo eso pienso que la persona está diciendo estoy lo estoy haciendo para persona. que él tenga más tiempo o ella tenga más tiempo uh -huh. sabes entonces creo que tendemos a usar el infinitivo para tener para tener más tiempo lo hago para tener más tiempo en vez de para que tenga más tiempo uh -huh. no usaría que tenga para mí vale pero sí es verdad que hay excepciones que, que en las que puedes usar el, el subjuntivo contigo si dudas no lo uses, usa el infinitivo contigo. Uh -huh. Si tú haces la acción y no hay nadie más involucrado, como I want you to. Be, y si es I want myself to do something, que no sé si se puede decir, usa el infinitivo. Sí. Por es ejemplo, eh, has usado el verbo dudar ¿Sí? y, y dudar funciona así, ¿no? Tú vale. puedes decir I doubt that I'll be there. Dudo que esté allí sí por ejemplo aquí sí se puede decir sí, sí, sí, sí podría es... decir yo dudo que yo esté allí entonces sí de vez, sí, de vez, de vez en, en, cuando... en cuando sí uh -huh. pero no siempre sí sí con dudo que por ejemplo sí se usaría entonces, o, y con otras personas por supuesto entonces pero para contestarte para qué? si hablas de ti para más el, el infinitivo sí, típicamente sí sí para tener Sí sí. Y luego hay excepciones En las que lo, lo puedes usar contigo mismo Generalmente con dos Tiene que haber dos personas ¿Cómo suena si digo Lo estoy haciendo para que yo tenga más tiempo? Lo estoy haciendo para que yo tenga más tiempo es que su, No sé Lo estoy haciendo para que yo tenga más tiempo ¿Suena sí, mal, suena. mal, mal? No, no, o... suena, no suena mal, mal, mal No Pero no Pero es no, como no No sé no sé qué decirte es que lo, lo que oiría normalmente es para tener más tiempo uh -huh. para tener más tiempo para ahorrar más tiempo hago esto uh -huh. no usaríamos para que tenga más tiempo con, uh -huh. en, es, en esa frase con, conmigo mismo te entiendo perfectamente uh -huh. claro pero no, no suena fluido con lo que oyes normalmente uh -huh. Uh -huh. ¿sí? vale, muy bien Ahora, que si es incorrecto gramaticalmente, no lo sé no, Me suena mal Ajá. Me suena mal y yo diría que es incorrecto Sí. Pero no estoy segura al 100% Entonces no puedo asegurar Mejor evitarlo No Mejor puedo asegurar evitarlo. eso al 100% Ok, y ahora... And now a word from our sponsor. Muchas gracias José Luis Gracias papá And <laughs> Mercedes, we've just had news, Mercedes fell over and broke her hand. And so we want to wish her a very speedy recovery. Okay? She um, did the whole bathroom up. Yeah. She had a, a bath, a bathtub, okay? And she thought it was dangerous to have a bathtub. So she got rid of that, and then she, she put a, down a, a plate. Did you say sh a plate? Just a shower, a shower base. A shower yeah. base. <laughs> she fell, He's like, oh my God. She went in the shower, got out and fell after all, all that safety preparation, oh she God, fell in herself. Her. Yeah. So. so listen, what I want to, uh, what we'd like to tell you about is just something that's happened this week and we're trying to put it right. So for reasons we won't go into, all of our audio books that are on Audible, uh, have been taken off. Okay because of some rule we're not allowed to have books on audible so that means that and i've just finished would you believe just finished *Port and Para*. that just came out on audible and then took it back off again so what we're doing now right now is we're working on having the audio books um spread around i think i've got like 40 companies yeah, you know that their have platforms. lots and lots of other platforms okay but also I'm going to have them on the website as well and I'm going to work with my sister and get them up. So if you want to get our audiobooks every time we add one, you can just get it from the website, you'll download the mp3s and Bob's your uncle. Okay, so if you do like our audiobooks and you notice that they've disappeared, you know why. All right, and we'll get it, we'll get it sorted as quickly as we can. Yeah. Gracias, Gordon, por el trabajo extra. Nada. Justo oh. lo que necesitaba. Justo lo que necesitaba. Vale, chicos, entonces eso es todo. Y ahora nos vamos. ¿eh? Y nos vemos. Hasta luego, adiós. adiós. Y tenemos dos más. Esta semana no tienen nada. bueno tienen Ahora el, el... con esto vamos a tener tres más. Tres vale. más, ¿vale? Son seis semanas. Vale. Son seis semanas, vale, Ok. Es que ya que estamos vestidos y todo, ya estamos aquí. Sí, pero como... yo tengo trabajo que hacer, coño. Ok. Hola.